Te saluda el profesor Mario Héctor Bogel. Hay que monitorear indicadores en tiempo real, minuto a minuto, para tomar las mejores decisiones posibles mientras los hechos están ocurriendo. Algunos analizan post-mortem, es decir, el día 30 analizan lo que pasó el día 1, el día 2, el día 3, el día 10. ¿De qué sirve analizar el 30, lo que pasó el 1, el 2 o el 3, si ya está terminado? No puedes hacer nada para evitar lo que pasó. Si perjudicó a tu empresa, ya está perjudicada. Lo que puedes hacer es tomar decisiones a futuro, pero lo que pasó, pasó. En cambio, si tomas decisiones mirando lo que está ocurriendo momento a momento, Puedes evitar perjuicios para tu organización. La oportunidad del cambio ya llegó. El software alerta gerencial no necesita imprimir reportes ni consolidar reportes. En tiempo real, mientras los hechos ocurren, tú puedes estar analizando en tu celular, en tu tablet o en tu computadora, ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu Balance Scorecard, en tu POA, Plano Operativo Anual, con tus KPI Key Performance Indicator o indicadores claves de resultado? Te invito a que descargues un demo gratis y pruebes el software alerta gerencial. Nos vemos en el software. Hasta luego.